Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con gusto y cariño les sigue acompañando Toniel Zapata Murillo. Muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones que en alianza con www.lasuperiorestereo.com presentan la entrevista a Julio Cortés. En esta última parte, en este último episodio, estaremos hablando del chico ecuatoriano Sebastián Chérez. Un chico que tiene entre 10 y 11 años, pero que se proyecta como uno de los grandes cantantes de salsa latinoamericana y que fuera invitado a la agrupación de Julio Cortés y su corte. Continuamos con esta entrevista a este gran talento, nuestro Valle Caucano. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y también descargar la aplicación de la Superior Estéreo. Muy gentiles. Julio, cuéntanos cómo es la historia de encontrarse con Sebastián Cherres, el artista, el cantante ecuatoriano, para que grabara una de sus canciones? Bueno, el, sí. eh, esto de lo del niño... ¿Y, cómo, esto ¿y cómo, fue... se le, cómo se lo encuentra? Fíjate que, pues, quiero comentar algo que... Primero que todo, darle gracias a Dios porque la vi muy mal en, en tiempo de pandemia. Estuve en una UCI tres meses y ya, pues, los médicos le decían a mi esposa que, que ya, o sea, pues, que, que todos sí. se lo dejáramos a Dios. Estuve ah, la cosa mal. se puso grave, Julio. Sí, estuve muy mal y, y gracias a Dios salí de esta y las oraciones y el trabajo de la gente, de los médicos. Eh, uh -huh. Salí adelante porque sí, realmente fue muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y, y es difícil también uno pasar por una situación donde te bañen, te limpien, eh, quedar en el mero hueso, una vaina fea, fea. Claro, claro. Y... y y salí de eso, entonces aún estaban con lo de la pandemia, e hice un, algo, me, me metí al estudio y cogí una pistica que hice así rapidito, yo mismo grabé todos los instrumentos y dije yo, voy a poner a, a cantar a la gente en el encierro, que, que mencionen algo sobre esto de la pandemia, y el reto se llamaba ¿en que canta? Mi hermano canta, Otto, yo que me iba a imaginar que eso se iba a viralizar en todo el mundo, se viralizó en todo el mundo, el reto canta, mi hermano canta, donde participaron cantantes, instrumentistas de todo el mundo, hasta mejor dicho de la China, de Japón, instrumentistas, instrumentos que yo ni siquiera había visto en mi vida. Niños, niñas, famosos, gente en, en su proceso de aprendizaje. Era una vaina impresionante que ya me dolía en las manos de tanto responder y eso que yo no respondí ni siquiera los de, los de, los de Instagram es donde la gente sube. Yo respondía WhatsApp y Facebook y ya iba como por 88 mil. Imagínate pues. yo contestándole a todo el mundo, después te invito para que entres a, a, a ese, al reto. Canta mi hermano, canta, lo miras. Es una locura. Entonces en una de esas eh, ya colocaban puros memes. El chavo del 8 ya no más, que es así como cuando algo ya está tan pasado que... Claro, Se claro. Tanto y realizó tanto y con esperanza Gómez y que no sé qué y que los Simpson y yo veía una cosa y lo hacían a reír a uno, yo, esto, yo aterrado porque nunca ni una canción y yo aterrado con esto y me di a conocer con mucha gente que no me conocía y de esas entonces te, te cuento la anécdota del niño, sale el niño cantando y yo veo a ese niño cantando. Y yo lo veo tan afinado y como con esa seguridad. Y yo, uy, este niño tiene un talento tremendo. Y me meto yo a buscar sus redes, sus padres músicos, cantantes, percusionistas, cantantes su madre. Y son jovencitos porque tendrán, no pasan de 35 años sus padres. Entonces eh, los ubiqué y le compuse esa canción al niño que me gustaría otro que se la dejara escuchar. Porque ya, o sea, cantantes niños hay muchos, pero cantar un, un son montuno no es fácil. No es fácil. <risa> no, es fácil. no y, el, ni, eh, ni, y ni, se ni. carga la orquesta Sebastián Cherres. Sí, sí, sí. Ese niño, vuelvo y te digo, cantantes niños hay muchos, pero can, cantar ese, ese género no es fácil y ponerse a sonear, como le llamamos nosotros, a pregonar. Entonces esto es muy admirable y, y de hecho llamé al niño porque bueno, nos devolvemos a los 80 cuando quise armar mi orquesta de niño los 70, sí, los 80, que te dije Miguelito el travieso. Entonces se me vino a la mente ese niño y, y le compuse la canción en un día y se la mandé, la grabé y después por ahí apareció otro cantante cubano, un sonero muy conocido en Cuba, Moiseyo Murí, una tresista también muy conocida. Yarima Blanco, eh, varios invitados que tuve en mis producciones han sido parte de, de, de esta participación que hubo en, en ese reto. Como sabía que ya era un niño que le iba a cantar, me puse a componérsela. Eh, desde el vientre de mi mami, yo pateaba su barriguita al escuchar el tambor y la buena melodía. Entonces yo empecé a, a, a craneármela de que fuera el niño una historia muy, muy muy real. Lo que viví yo cuando cuando le dijeron a mis padres que yo iba a ser músico cuando me veían, que ellos ensayaban y yo dándole a las joyas de la cocina. Yo me metía a ir a tocar allá, a seguir el ritmo. Sí. Entonces, ahí fue donde donde compuse el tema, lo grabé, se lo envié al niño, porque esto lo hicimos fue desde casa. Desde casa. Sebastián Chérez tiene ya formación musical, porque pues se le nota. Claro, yo me pongo a ver sus videos en redes sociales, y ya había cantado con, con muchas artistas que van allá en, en, en Ecuador, Jerry Rivera, cantantes otros cantantes salseros que lo llevaban a telonear y, y, y yo sí decía, el niño tiene que haber tenido tarima porque es que lo hace con una seguridad y ya había grabado salsa, pero no, nunca su montuno, como te digo. ¿Es un poco más complicado ese ritmo? Claro, porque porque los tiempos lentos, un guaguancó, una guajira, eh, la estructura como tal, son temas como le llamamos nosotros, eh, como, lo puede cantar cualquiera, pero la esencia es una esencia, como se dice, eh, quítate tú para ponerme yo que ahora voy a soñar. Es un chasis, una plataforma para que la persona, eh, como se dice, Bote lo que tiene. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí. Sí. Porque hay canciones, claro, uno le hace una canción o, o una aventura es más bonita y la pone a, a cualquier niño y te la cantan bonito y, y de hecho sus voces se oyen agradables y son temas que son fáciles de aprender, pero el rubateo, la síncopa, el lenguaje el, el de, de cada género de estos son muy diferentes. Es, es como. Es como si pusieras a cantar o cuando tú ves algún programa de esos que hay ahora y ves un niño cantando ranchera, ellos tienen su esquina. Ves un niño cantando boleros y, y, y tendrías que sentarte y como que el que te el que te diga o que te dice, como dicen por ahí, alguna formación de algo tiene que haber ahí porque porque no es cantar por cantar. No es cantar por cantar, claro, es más exigente. Fíjese. La, la, las estructuras musicales son totalmente diferentes y la gente cree que, que es lo mismo, pero eso, sí, tiene, no, es, no, no, no. eso tiene eso sí, tiene sí. sus diferencias. Eh, yo grabo acá en, en Colombia, le mando la pista al niño y él graba en Ecuador. Eh, de hecho, te voy a contar una anécdota bonita que estoy madurando. Te mencioné hace un poquito que estoy cumpliendo mis 35 años de trayectoria. Estoy hablando con la gente de Corfe Cali para la feria. Quiero traer al niño. Como invitado especial para que cante ese tema y otros dos de Miguelito. Y quiero tener también como invitado especial a Papote Jiménez, que radica en Nueva York, que vino, hizo parte de mis producciones. Él estuvo hace poquito con, con la Narváez acá en Cali y él ha grabado conmigo ya dos trabajos. Entonces quiero como, y tener invitado por Colombia al mismo Quique Harvey, que ha grabado conmigo también, y hacer como mucho bien bonito. Entonces están mirando presupuesto y Dios permita que, que, que sea viable para así poder hacer esto que tanto he soñado por estos meses. Además va a ser una sensación tener a este joven cantante que ya debe tener que unos 11 añitos. Por ahí está como entre los 10 y los 11. Sí, sí 11 añitos. Qué bueno. Y, y, y naturalmente con el respaldo de su orquesta el sentirse pues aquí cerca Colombia donde tanto queremos nuestra salsa donde recibimos bien muy bien al extranjero será una sensación ver a al gran Sebastián que prácticamente hay que decirlo Julio usted lo dio a conocer bueno eh, realmente es, es, es que es una sensación y, y es mutuo no porque porque fíjate que pues sus padres no sé o sea pues bonita el aprecio Otto, pero sí me gustaría me gustaría seguir grabando con el niño porque es mucho talento Muy bien, y constantemente está en comunicación con él, se habla, cómo sí, van claro, sus ¿verdad? estudios, el, el cómo día, avanzan día, En la semana dos veces con sus padres, con el niño, me saluda eh, hablo con ellos, pues hablándoles de lo que está pendiente y, y de hecho ayer lo llamé, sino que está, tuvo como que algo eh, lo llevaron a médico y algo en, en sus cuerdas vocales está como enfermito porque lo llamé para que me grabaran un jingle navideño para una emisora. Ah, ya. Y el niño está enfermito, está, tiene problemas de, de, creo que se va de operación. Y lo mejor es no forzar las cuerdas vocales, usted como músico sabe cómo así, es ese cuento, Así ¿no? es, Por... claro que sí, Dios permita que todo salga bien, sí. ¿Todas las canciones de sus álbumes son de autoría suya o de algunos compositores amigos? Eh, la mayoría mías sí, y allegados, muy amigos, y cuando son covers, eh, siempre por lo regular hago de los más grandes compositores de la salsa. Para mí, con el respeto que se merecen, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas. Arsenio Rodríguez y Tito, Tite Cure Alonso. Dos gigantes. Tite Cure Alonso de Puerto Rico y Arsenio Rodríguez, el Ciego Maravilloso de Cuba. Así Entonces cuando hago estos covers, eh, acudo a estos dos grandes. Eh, ¿Qué cantantes han pasado por su orquesta? Y bueno, usted también es cantante, fíjese. <risa> Ahorita que me he tirado otro a cantar, eh, gracias por el aprecio. Eh, de hecho, como te decía, eh, hace un par de años para acá, digamos cuatro años fue que empecé a, hacer, a tener invitados como, como Quique, Marcial Sturis, gran sonero, tremendo sonero venezolano, es cantante de bailatino, ahora está con Vigo Gale con el proyecto que él tiene de quinto mayor. También, como te mencionaba, Moisés Yumurí, eh, Apote Jiménez, Junior Valdés de, de Puerto Tejada, Sebastián Chérez de Ecuador, el niño, talentoso. Estoy hablando, eh, lo mencioné ayer, Dios permita, se nos dé eh, ese bonito junte, como le pueda llamar, con Germán Olivera, si Dios lo permite, para mi próximo trabajo. Muy bien, bueno, excelente. Y está lanzando Tengo Miedo, ¿no? Julio, qué buena canción. Es salsa romántica. Aquí estoy un poquito, como pongo yo en las redes, buscándole la comba al palo, porque pues hemos venido haciendo lo que mencioné, salsa de golpe, ugalú, cha todas estas cosas. Y siempre hago de todo un poquito para todos los gustos. Por este mes que estamos de, de, de amor y amistad y, y, y como melancólicos, nostálgicos, y quizás cae como anillo al dedo a veces nuestros quehaceres en la familia, en las relaciones. Entonces es un tiempo de reflexionar y, y salió este tema. Esta composición es de Silvia González, es la compositora de cabecera, una gran amiga radicada en Miami. Ya me ha compuesto varios temas. Entre esos dos boleros muy hermosos que lleva por título ¿Quién te ha dicho? Y el otro es Por convicción te dejo. Eh, tremenda compositora, compona compone a Chucho Valdés, a Selena Reutilio, es de las grandes ligas allá en Cuba. Entonces compuso esta canción para mí, estuvimos en Miami talareando en su apartamento y le dije, Silvia, yo quiero cantar esa canción. Me vine eh, de Estados Unidos hace como 20 días, la grabé, se la mostré y le dije, mira cómo va la canción, si Dios lo permite voy a sacarla para amor y amistad. Y Dios me está dando el privilegio y ya pues presentándole y regándola a todos ustedes para que nos ayuden a difundir. Y me alegra mucho que les haya gustado porque ha tenido muy buena aceptación. Claro que sí. no y Aquí va a estar sonando en la superior estéreo. Ojalá reciba el respaldo de las emisoras en discotecas y, y que pongamos lo nuestro. La salsa nuestra, la, la colombiana, la que tanto nos gusta. La creada por estos músicos que han aprendido tanto de los grandes, Julio. Gracias, y realmente sí me pondría a la tarea de, de, de hacer como se dice el recorrido, de ir tocando puertas en buena vibra y, y dejarles saber de que estamos haciendo algo y esperar tener ese, ese apoyo de lo que tú dices, la discoteca y todo eso, para así más adelante la gente ya esté coreando, cantando nuestras canciones. Excelente. Julio, muchas gracias por, por estos instantes, por estos momentos, por sus anécdotas, por todos esos momentos difíciles que ha pasado en su vida. También de mucha alegría por la experiencia de, de hacer su propia orquesta, de seguir adelante, de no de fallecer, porque este mundo artístico es bastante complicado y que Dios le dio otra oportunidad, porque después de de esa situación del COVID pues fue bastante difícil volver al escenario, pero aquí lo tenemos, tenemos Julio para rato como se dice en el AdGord no Amén, gracias Otto, y nuevamente agradecerte por el espacio, por la entrevista tan bonita profunda, muy amena y espero sea el agrado de las personas que nos escuchan de que sepan de que ya hay un amigo más me pueden encontrar en youtube para que vean nuestra música de ese servidor Julio Cortés y su corte y bueno bendecidos y desearles lo mejor en este bonito día es Julio Cortés y su corte su maravillosa agrupación musical ha pasado aquí por la sintonía de la superior estéreo para todos nuestros amigos en Colombia le seguimos deseando muchos éxitos a él ...a todos los que trabajan con Julio porque es una organización musical respaldada por este gran hombre que estuvo 11 años con el grupo Nietzsche... ...que es hijo de uno de los grandes cantantes de nuestra música romántica, de la música del despecho, la música popular del bolero como lo fue el maestro Tito Cortés Paz en la tumba para este gran cantante que nos dejó un gran legado musical. Julio Cortés ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com emisora en internet 24 horas al día con una programación excelsa para todos ustedes. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. No olvides suscribirse a nuestro canal YouTube y seguir viendo nuestros contenidos. Muchas gracias.